¿Qué tal mi gente? Hoy vamos a video reaccionar al nuevo tema de Jerico No Friend, disponible en su canal de YouTube. Así que vayan para allá, dejen un like y un comentario. Apoyen el talento peruano. Ahora todo me va bien, suma nunca aquí le Tú eres falso, tú eres fake, yeah, la lealtaba de las mano, no le de calle que en tu barrio tú eres sano, soy extremeda, no soy alcalde. Se ve que la canción está buena, está buena, a ver. Tengo pocos amigos, amigos, amigos, muchos son llamados, poco los escogidos, y yo es testigo, testigo, testigo, que todos estos judaños de aquí los vendidos. Tengo pocos amigos, amigos, amigos, muchos son llamados, poco los escogidos. Hielo, hielo en el cuello y no tengo frío Con los monstruos en la calle estamos encendidos La glota en la tensión, colas en la cesta, Ponte bruto y en tu esquina te hacemos tu fiesta Quieres que ya a ti te diga la tribu fight? No soy Ñingo, yo nací siendo un Real Life Nunca tenía rivo siempre la tenis nice, Siempre fino y bien high, baby como Mike Fuck Polly, fuck Polly Todas sus putas yo la tengo bien, Hollywood Fuck Polly, fuck Polly Todos esos sapos los tengo comiendo molly, molly Va a terminar con mosca dentro de la jeta No soy mexicano, te digo cuál es la Toma, aliente ahí Jerico con su cigarrito la Original la Como un rapero de Kite Como, de Kai, como son debe, debe ser Y yo es testigo, testigo, testigo Que todo esto yo de aquí lo he Tengo pocos amigos, amigos, amigos Muchos son llamadas, poco los he cogido Y yo es testigo, testigo, testigo, testigo. como el polo Este negocio yo lo muevo y lo controlo Yo vengo de la luna, flow a polo hey, Yo valgo más que el oro Y si te justo sé que tú me pagas floro Si quieres ser igual que yo, yo te asesoro se fuma aquí, no mal poro Sabes, pecho frío, yo nunca me corro Real, real, real, en contra de mí Pero yo los bendecí uh, Ese beat de J. Lee a mí, Pero si Dios está conmigo, ¿quién me gustó esta canción Esta canción lo pueden descargar en www.musicaurbananacional.com Ahí pueden descargar todos los nuevos estrenos del talento peruano, mi gente Mi felicidades Jerico, te salió de PTM esta canción mi gente vayan para su canal, denle un like y dejen un comentario. Apoyen el talento peruano mi gente. Viendo este video ya me dio ganas de prender un cigarrito.